Hombre, no grites tanto. Hasta en el primer vídeo del año tienes que empezar durmiendo. Claro, si sí es lo mejor. Se está recuperando de las campanadas. Año nuevo, vida nueva. Pues a dormir. Año nuevo, si está nueva. Hasta la mañana. <ríe> <ríe> ¡Que te despiertes! ¡Que hay que, que grabar! ¡Despierta! ¡Sanchas, esa maldita cama! ¿Has dormido todo un año? ¿Sabes que no vas a dormir más? ¡El timpa ¡Te vas a descansar! ¡El timpa ¡Te da igual si quieres descansar! ¡Dimpa! Pues bueno chicos para celebrar este año nuevo vamos a traer el mapa más grande del mundo de Minecraft. ¿Qué es Ah no. Es ah no, pero hay que salir, hay que salir. Es que esto está como replicado en grande. Mirar, mirar. Hola. ¿Habéis visto qué grande es? El sitio antes era solo una maqueta de todo el mapa. Hola. A ver, me voy a dejar un momentín volando con creativo para que todas puedan apreciar la grandeza de este mapa Como podéis ver, es gigantesco Aunque que es algo gigantesco si lo comparamos con el tamaño de la Tierra O de cualquier otro planeta del sistema solar como Saturno, Júpiter oh, o el mismísimo Sol Que es tremendo, aunque parece pequeñito al lado de estas otras estrellas O oh, mira, esta qué grandota y esta oh, Cuando parece que no siempre viene una que es más grande y brilla más... Excepto por los agujeros negros, que son caca. Ahora sí, continuamos con nebulosas y otras manchas raras del espacio hasta llegar a nuestra galaxia, que no es nada comparado con esta otra cosa, ni con el universo, y mucho menos con nuestro mapa de Minecraft más grande que el universo Pues bueno, explico de qué va el mapa. Este mapa de Minecraft tan grande se trata de un CTM J a tu madre. Niños, completa el monumento, en inglés Esto es un monumento, Timba Y hay que conseguir trofeos en distintos minijuegos Pues por ejemplo, vas a tener un minijuego de parkour Vamos no. a tener... que no? que qué, no, ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Parkour? ¿Parkour he dicho? Pues yo ya, si eso te espero durmiendo. Porque, claro, si hay algo que me gusta menos que un despertador es un parkour, ¿eh? Pero que es muy pequeño. que te va a gustar? ¿Seguro? Sí, solo mide 10 bloques. 10 bloques gigantes de este mapa. ¡No! <risa> diez bloques gigantes no! En realidad ese es el más largo del mundo, pero solo son 10 bloques. Bueno, también vamos a tener eh, puzzles, minijuegos, si no me equivoco. Una arena de PvP y un mapa de aventuras. Esto va a ser una serie en principio entre trolino y yo. E iremos incorporando invitaciones especiales como timba que ha venido para este vídeo de parkour en concreto pero por qué me invitas a ver el parkour? yo quiero de los puzzles que no, que no, el parkour que es muy chiquitito y te va a gustar y en función del apoyo que veis al vídeo haremos más o menos episodios pero bueno, en principio hoy vamos a hacer el parkour así que seguidme, hay que conseguir el trofeo para completar el... ctm tu madre completa el monumento para empezar el parkour lo primero que hay que hacer es saber cómo bajar de aquí eh... hay que buscar una ruta una ruta... Una ruta... Mm. Espera, espera, ya sé, ya sé, mm. tenemos un spoiler aquí. Hay agua... C como tenemos aquí la maqueta del mapa, vamos a mirar cómo bajar. A ver, buscar pistas, buscar pistas. Si estuviésemos aquí, ¿cómo bajamos? Tiene que haber algo... Ah, hay una a ver, maqueta pues, según la maqueta, si estamos en el tejado... ¿Sí? Aquí hay escaleras. ¿Qué? Claro. claro. Ah, ah, sí. que ah, por esca ah, por las escaleras. ¡Ah, por las escaleras! Por 10, vale, mira, mira, mira, mira. ¡Por, por plus, las escaleras, plus. yo también! ¡Hola! No. ¿Qué no. es lo que Uy, Ahí estoy agarrado. Y, aquí estoy. Venga, pues ahora por dónde salimos. Una cama gigante. Una ¡Una cama gigante! No, no la mires. No la mires. ¡Timba, ¿Sí? no, no mires no, la cámara, No la mires. Subir, no siento, la mires. No, no, no la mires. No la mires. ¿Por dónde salimos? Una puerta. Hay que buscar ¿sí? la puerta. A ver, la puerta sí, pero no puedo subir una puerta tan grande. Ah, sí. está. está. Está pegadita. ¡Ah! que hay una puerta la, de en la puerta Vale, y ahora hay que buscar el, el, el parkour ¿Y dónde está el parkour otra vez? Aquí para allá No sé, ¿hacia, a, hacia qué lado te gusta menos? Eh, allí me gusta menos Entonces tiene que estar por ahí, definitivamente ¿Qué pasa traído, no, Timba? Vámonos A ver, vale, vale. Un bloque se puede bajar sin que te hagan daño, ¿no? Porque Ah, que es una escalera, ni siquiera es un bloque Venga, venga, hacia allá, hacia allá. Que si no le gusta a Timba es que está ahí el parkour. ¿Seguro? Sí, tú tienes un sexto sentido para eso, ¿no? Pues sí, lo tenía. macho. Uh. Oh, esto. esto sí morimos, ¿eh? Aquí sí. Compruebo, comprueba. comprueba. ¡Ah! ¡No he muerto! se muere? Pues no por se aquí muere. directamente, entonces. ¡Vamos! Uh, ¡Quita vida, ¿eh? ¡Sí se muere! A, a, que, a que da la sensación de que los que hemos encogido somos nosotros, en vez de no que, que se eh, haya se hecho eh, grande mayor. Muere. ¡Aquí, aquí, aquí hay un parkour! ¡Parkour, ¡Lo has encontrado, Timba! ¡No! Yo quería probarlo. ha patrao. Aquí patrao. comienza, ¿eh? El objetivo es pasarnos este parkour de 10 bloques gigantes. Solo no son 10 bloques, no te preocupes. Y conseguir el trofeo. Y una vez lo tengamos, tenemos el primer nivel superado. ¿Hay que subir hasta de arriba? Eh, sí. Pero bueno, hazlo en un momento. Vamos, vamos, este va vamos. Estas cosas pasando ahora? Vamos, vamos. Te cedo el paso. <ríe> ¿Por qué ver a da lo... a hacerlo? Yo va a hacer primero. Lo voy a hacer no. mejor que vosotros. Sí. Está Pero buenísimo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 ¿Qué es al venir? Sí, pero es que estoy muy lejos. Vamos, que ya llevamos un rato esperando. Tengo una técnica nueva. ¿Cuál? El super salto. Aquí. Hola, ha venido tan rápido que ni lo he visto. Va a ser técnica nueva, así es lo mismo de siempre. Que sí, que la ha mejorado. Ha visto que ni la ha visto hoy. Eh? <risa> esto, esto ya es más complicado, eh. A aquí ya, no, ya <risa> no va a poder saltar timba este. ¿eh? Acuérdate me, me lo que te digo. Pero como sois tan malo. <risa> no ¡Ah! nos metas presión, aquí, por favor. Donde estoy yo no va a poder saltar timba, 100% asegurado. ¿Por, ¿Por qué? ¿Pero cómo no ¿Eh? ¿Pero, Mae? ¿Era algo troll? No. ¿Que es que soy muy pequeñito? Uy, dos horas más tarde. ¡Vamos, Mike! Pues... ¡Nos podemos! ¡Pero sea muy fácil! <risa> ¡No, que, <risa> no, que, no, que no <risa> has te, no, te, no, te, no. ¿Te has fijado Trollia el detalle de que para mi vídeo de parkour me he traído a Timba para no parecer tan malo? <risa> Pasará la historia por esta maravillosa jugada. <risa> ah, por eso sí, te has hecho.. Para tenerme aquí dos horas. Porque si no me iba a decir que vamos más y solo a mí Que culo gordo, que culo lo otro Y pues pues me a mí, ¡Ay! Uh, Ahora Y así, pues en vez de meterse conmigo Se mete contigo, que es un poquito peor Eh, no, no te duermas Mira, ahí no va a poder Timba ¡Ha ¿Eh? podido! ¡Ha podido! A ver, a ver, a ver ¿Llega? ¿Llega? ¡He llegado. Uh, Impresionante. Es que solo necesita que tire de él un poco que me lleva con la correa bien atado ¡Aquí! Venga, venga. ¡Hala! Uh. Vamos Timba, no te caigas no me caigo, no me caigo. No caigo No me caigo, no me caigo no oh, eh. no Ya hemos hecho, hemos uh, hecho la Dios. mitad Ah no, que era, era un, un bloque de obsidiana oh, oh. No, no Hay un problema No, no, no, super soltame Super Ese era el problema, ese era Que ahora tienes que empezar desde el principio No, no porque mira, me es con la correa Tírame de la correa Trolli, tírame, tírame Mira, mira, te tiro, te tiro. Sí. ¡Ahí! ¡Ay, cuidado, cuidado, que te tiene empujado! ¡Ay, te salve más peligroso! ¡Vamos, hostia, más! ¡Uh, cedo, uh! Paso. ¡Uh, paso! ¡No, que me empujas! aquí sí que se va a poder difícil, eh! ¡Pero no te oh, pares! ¡Ahí! ¡No, te no! El rato no ¡Tírame de la correa! ¡Tírame no, otra vez! ¡Te tiro! ¡Te la correa <risa> has morido! <risa> inténtalo tú, inténtalo tú. Que este salto es difícil. Lo veo eh. lo veo muy difícil, eh. Yo también, pues eso prefiero que hagas tú y ya me tiras la correa. ¡No, ¡No lo has hecho! Bueno, tú, no. Espérate. espérate, espérate ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Estás todo. echando para el revés! Uy, ¡No me tienes de la ahí! A ver, a ver, echaros para atrás, que Venga. lo voy a hacer. Voy a yo, voy, voy que lo voy a hacer. ¿Qué? No, no, no, no, no. Hay bloques invisibles o algo, no te creo. No, no lo No pues. Lo hecho yo. Vá, ¿Cómo lo has hecho? ¿O pues saltando? de ahí de la esquina, está de ahí ¡Hola! Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! eh, ya estamos arriba, eh no Hemos llegado, menos mal <ríe> Sí, además es un lugar encantador porque es una mesa de encantamientos Mira, ya nos hemos pasado cuatro bloques Falta mucho Uy, menos <ríe> mal, hemos llegado No sé, ¿esto qué es? Son notas Hay de que musical? llegar a CDs, que está muy lejos están musicales ah, sí. no, no, no, estas son las letras que salen de la mesa de encantamientos Ostras, pero ¿y ahora qué? Esto, eh, aquí llegamos, es que me siento bajito. No. Sí llega, ¿no? si sí llega. ¿Sí? Ahí Mira, ahí llego tú? yo, llego, llego, llego, llego. Que yo. Llego yo. No, que no, llega. ¡No! ¡No llego! Pero seguro que no, no se no. no sé cómo se llega ahí. A ver, voy a intentar hacer la técnica del doble salto, la famosa. ¡Hola, ¡Oh! ¡Ah! no sé que bro! He ¡Ya ves, soy perro! ¡No! <ríe> Timbaro! ¡Yo no puedo! <ríe> Aquí, Chepoine. aquí Hazte el super salto, hazte el super salto Super salto ah, ¡Oh! ahí sí <risa> Te has pasado ya, la la mucha no caravilla Timba, ¿Qué he hecho yo? Ala. Cuidado Trolli, a ver si te vas a caer Y me caigo yo también, y nos quedamos sin chepo andante, eh No, mira no, no No, me has empujado, Gordon Flon, deja de dormir, al deporte Es que me gusta más dormir eh, no, no, no, no, esto no me gusta, ah, por aquí ¡Woo! Uh, ¡Qué buena! Aquí vamos yo de aquí mira ¡Woo! Uh, no, no te preocupes. Estamos dentro de la caja de música. Parece más que una caja de música, me recuerda al McDonald's, no sé por qué. Uy. Por, por ¿Qué? ¿Patatas fritas? Mira mira mira cómo el poder de la comida. Lo siento lo siento. Eh, ahora no puedo. Me gustaban las patatas. A eh, ver, que ¿Hay un agujero? ¡Ostras ostras! ¡Eh eh! Mira mira mira que lo hacemos ¡Eh! tirón tirón. Así, así... ¡No! Sí, me he caído ¡No te comas las patatas fritas! Que no sé qué tengo con ese último salto, Trolli, que no deja de caerme llegado hasta yo! ¡Tú has hecho súper salto! ¡No vale! Aquí está, ahora sí, ahora sí Estamos encima de la caja de música ¡Mira ya se ve el resto! ¿Esto qué es? ¡Son las notas de sonríe más! ¡Do, re, mi, fa, sol! ¡Y esta es sí. ¡No es so! ¡No sí, si, so! Sonríe más ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sonríe más no! yeah. eh, eh! ¡Pero no es caigáis! Que sí, quiero que sonrías más, más, más hoy descansarás en paz, paz, paz, paz quiero que sonrías más, más, más ya no sufrirás más Hola, uy, esto es muy difícil, ¿eh? Sí, tienes que hacerlo como salto diagonal. Oh, oh, soy pro, papu. Ese sí que es más difícil. ¡Soy ¿Eh? pro, papu! A ver, voy yo. Soy pro, no, es progartido, no, es que Mike. Es que no vale, Vamos, porque Mike. yo tengo patas. No sirvo para esto. ¡Eh! ¡Te has teletransportado delante! ¡No, no, no, no, no! no, no. Me dice que soy lento, ¿sabes? El tramposo este. Vale, lo tengo. ¡Checkpoint! ¡Wuhu! -huh. Hay que tirarse al slime. ¿Crees que se llega al de lejos o hay que ir directamente al que está cerquita? Ay, de cerquita Yolo, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Está te ha pasado, ¿no? Yo? No, por eh, vale, ¿no? aquí, ¿También, yo también, Yolo, Yolo, yo lo ir a este Trolli No, no, ¿troll? la ¿troll? la no, no, primera, no, no, oh, oh, no he llegado, oh, oh, oh, oh, oh. No, he llegado. Ah, no he llegado Lo intento una de más, lo intento nada más YOLO ¿Por qué gritamos YOLO cuando saltamos aquí? ¡Y YOLO también! Ah, porque es como. Ah. Me vale. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? No. pues gordito, yo soy experto pasando por las barritas, porque como estoy gordito, me equilibro bien. No, no por hablar. Sí, sí, ya lo, lo he visto que te equilibras muy bien. Sabes que son barritas con mucha fibra. ¿Tienen fibra? Son All ¿Sí? brands de Kellogg's. No, no, ah, pues eso deberías de tomar tú para estar de buen humor. ¿Trolli, ¿me prestas tu capa? No, pero si nunca te la pones. ¿Y si no me lo quiero poner, es mi problema. Usted necesita tomar Olbran. Amanece de mejor humor. Cena Olbran por 10 noches y lo amarás cada mañana. ¡Hola! ¿Tú me has dicho Yo estoy de buen humor. Claro, porque te da Olbran. Toma vinagran. <risa> Olbran perruno. El, sí. Tú los. Eh, tengo una pregunta, Trolli. ¡No! ¿Los cereales te los ¿Qué? tomas con leche o con vinagre? Eh, los tomo con café. <risa> ¿Puedo probar tu café? No, que te puedes quemar, está muy caliente ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho que está muy caliente Es que lo quiero tocar, Trolli Es pesado, que te he dicho que no, que te vas a quemar Pero lo puedo tocar ¡Hala, está bien! ¡Tócalo, tócalo! ¿Y, y si me quemo? ¡Aaah! Oye, este botón, El cabezón ¿Eh? a, ver. ¿Eh? a ver ¿Qué ha, qué ha pasado? Que se me ha puesto esto súper cómodo a, a ver, a ver Mira, mira, mira ¡Súper vale, dale, corre, ¡Corre, corre, corre, corre, super... corre! ¡No, no! Hay que saltar, hay que saltar ahí. O sea, esto si no le damos al botón no se puede saltar. No en se puede, lo no de se lejos, no claro. de allí, ¿no? Claro. Dale, dale, dale. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí corre, sí, llegamos, llegamos. Y no. Seguimos al botón, hay que ir súper rápido para allá y saltar, ¿no? Sí. Pues una, sí, vale. dos y tres. Corre. ¡Salta, corre! corre, corre tiro, tiro! ¡No! Por qué no. Yo no he llegado Porque te... he saltado un poco vale, antes Vale, vale, salta. Mira, ah, Timba ah, lo ha conseguido serio? también ¿En serio? Ajá. Eso sí es un sí. super salto. Ah, Toma no ¿Lo has conseguido o te has hecho TP? No, ¿Has lo hecho no me has visto saltar <ríe> No me he fijado. Oye, esto ya es el final, eh Esto me huele a final Sí, bien el, el, sí, el, el, Hemos el, vuelto, el, hemos vuelto al mismo sitio feo para completar el monumento Sí, pero estamos debajo Esto lo vi yo cuando me caí Que había una escalera aquí A ver, ¿lo tengo? ¿Lo tenemos? Creo que sí. ¿Ahora? Lo tenemos todos menos, timba. No, no está, ¿no? Ah. ¿Y ¿Qué, y qué, no, qué objeto no, es para el monumento? Pues... Seguro que es diamantito! ¡No! Pues no, no es diamantito. Ah, hemos, a, hemos, ¿no? Terminado parku, ¡Hemos terminado el parkour! ¡Hemos terminado el parkour! ¡Qué tal? Ah, una mesa de encantamiento! ¡Una mesa de encantamientos! Pues hay que colocarla en el monumento. Bien, vamos, ¿dónde, vamos, está? Vamos. ¿dónde está el monumento? Eh, arriba, en el, en el tejado de la casa. Tengo un problema, troli. ¿Qué? No, no puedo subir las escaleras. Muy eh, eh, altas salta, oh, oh, salta, salta, salta, salta. Ah, por aquí, aquí, por aquí. ¿Aquí, aquí? Salta. ah vale, vale. Uh, corre uh. antes de que se parezca el efecto. Uh, volvemos a casa. Mira, que hay otro chingo <risa> uh, ¡Qué super, super salta! ¡Esto sí a que ver, mola! Yo quiero, yo quiero. ¡Super salta, super salta! ¡Oh, oh qué guapo! está hola, guay, hola. eh! ¿Lo no voy a usar para subir a la cama? ¡Ah, vale, para oh, subir a la cama! Oh, <risa> ¡No! Bueno, aquí hay otra cama, aquí hay otra cama, no te preocupes. Bueno, ah, vale, pues ponemos esto aquí, supongo. Es sí, ahí está. ¡Eh, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, ha tomado! ¡Ha tomado la forma el, por donde hemos pasado por el parkour! ¡Qué chulo. ¡Sí! ¡Ah, ya lo entiendo! Ir? Mira, si te fijas, la casa al lado ten tenía esa estructura. ¡Ah, verdad! Ah, claro. Hay que entender ¿no? Estamos completando la maqueta, completando la maqueta. está chulísimo. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Eh, si apoyáis mucho el vídeo, continuaremos en el canal de Trolli. Eh, Ya, bueno, votar por los comentarios que minijuego querés que hagamos, de los que quedan. Y lo dejamos por aquí. Recordad que tenéis acá el canal de Team Battle en la descripción. Nos vemos en un video esto. Pero ya está la próxima. Adiós. Hasta mañana. Hasta uh. quiero llegar a toda prisa. Sacarte una sonrisa. Mi meta es esa. Wow, wow, wow.